¿Qué tal? Les saludamos, soy Bricia Luna Reyes Y Alfredo Valadez Rodríguez Queremos invitar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a que nos vean a partir de este próximo 22 de agosto en su noticiero informativo semanal Panorama One Un programa que les presentará la información más relevante de la universidad y lo más trascendental por ocurrir en nuestra alma mater Noticias, entrevistas en vivo Comentarios y avisos de carácter administrativo, académico, cultural y deportivo Escúchenos y véanos este lunes 22 de agosto por las principales redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas Todos los lunes en vivo a partir de las 9 de la mañana Panorama UAS Un programa de la coordinación de comunicación social Porque somos arte, ciencia y, y desarrollo, desarrollo cultural, cultural.